Transabanda, bienvenidos a su gustada sección Tony el Constructor. Nos encontramos en las oficinas de Blue Terrier nuevamente y vamos a hacer. Un... Vamos a hacer un update a la oficina. Como podrán ver, no habíamos hecho el update de la cenefa chingona que está aquí. Así que vamos a disponer a hacer una modificación y poner la televisión Vamos a poner en este muro en algo un poco más elevado Para poder jugar mejor a Xbox y ese tipo de consolas Y también, ¿por qué no? Hacer unas presentaciones a los clientes un poquito más pro Queremos agradecer a Pistones Puda, and Dream Garage Por una cortesía que nos acaban de enviar nada más ¿Sí está chido o no, güey? Ah, ¿yo? <risa> sí, güey Vas a eso, ¿verdad? Delicioso ah. <risa> Bueno, al parecer sí les gustó. Ah, por cierto, no habíamos hecho update también del personal. Tenemos al niño astronauta. Y al Exile Ponce, a.k.a. el frágil. Síganme en Instagram, como que Ponce. Síganlo al bato. Voy a dejar en la descripción el link para que sigan este Little Best. Así que, o sea, darle. ¡Qué trenza la penda! Estufas, como pueden ver, no dicen clean. Cabe mencionar que esta instalación cumple con todas las certificaciones LID que el edificio ordena y manda. Ah, no es cierto, la neta, no sé. Pues nada, todo oh, chingo. Hasta aquí va a quedar esta actualización de la oficina de Terre. Pues ya te la sabes, si te gustó el video dale like, compártelo. No olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón que está aquí abajo, un pedo así. Y pues nada, recuerden que los campeones no usan drogas. ¡Gracias!